Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy y vamos a divertirnos un rato otro día más en Mario más Rabbids. A ver, lo he estado pensando, lo suyo sería empezar por la derecha, pero creo que en el siguiente turno, en el siguiente nivel, no va a haber centro. Así que vamos a ir ya directamente al centro y eh, ya está, ¿vale? Básicamente ese es mi razonamiento. Si os gusta, bien, y si no, pues lo siento, eh, son cosas que pasan. No, no es mi intención que os enfadéis, pero se da así la situación, ¿eh? Vale, hay que derrotar a los lobradores. Vamos a ver. Buah, pero, pero, pero, que ¿son siete lobradores potenciados por camex? O oh, un camex al menos. Eh, ¿a, ¿A qué es débil este? A quemadura, justo lo que no tengo. Justo lo que no tengo vale eh, soy bobo porque no he cogido en este caso no he cogido eh, no he cogido curaciones la verdad vamos a ver árbol de habilidad en este caso vamos a ponerle la vida a tope porque vamos fatal de vida vamos fatal de vida así que vamos a poner a todos la la vida a tope. Y... y no vamos a potenciar... ¡No! ¡Mierda! ¡Qué burro soy! A ver, y ahora... Equipo... Esto... Y... Ráfagas de choque me puede venir bien... En vez de... Esto... Y... Y ya está el reflector... Pero solo tenemos... Un rollito de estos... Voy a poner el exoescudo al máximo... De lo que pueda... Vamos a darle. Y ya está. Vale. Eh, esto también, porque me vendrá bien lanzarlo. Fuera. Cago en la mar. No va a poder ser. Pues voy a subir eh, esto para ir dañando, chicos. Para ir dañando. Es que no puedo hacer otra cosa. ¿Qué hago? Porque se me va esto. Mejorar. Ah, vale. Ya está, al máximo de lo que podemos. Creo que es fundamental, en este caso, el... el subir esto, porque si no vamos a estar fastidiados. Un segundo, que tengo que aquí poner una cosa en el ordenador. Vale, vale punto primero, con mucha calma, chicos. Acelerón y con mucha calma. Acelerón y con mucha calma acelerón y... y vamos a darle ya esto le lanzamos ya fuera pero vamos como que sabe San Cristo le lanzamos fuera, le damos un par de toques y San Cristo fuera vamos a ver si quitamos el escudo con tanto de esto. Y efectivamente le damos ahí alguno. Vamos a fortificarnos. Y... Con este es que no puedo darle ni de broma, ¿no? 0%. Es que le, daño, le hago más daño con Edge, ¿verdad? Podemos tirarnos esto o con Edge le matamos con Edge no le matamos ni de Fly, pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo que no perdemos nada por intentarlo y con este le matamos aquí no, no lo único, con este podemos llegar a ese de ahí, no pero vamos a protegernos aquí y ya no nos queda nada, nos quedaría una curación, creo, puedo comprobarlo con este, nos queda una curación, se la vamos a dar a la Rabbid, me gustaría con Edge, la verdad, vamos a ir uno por uno, Sí, si podemos uno por uno, si van a estar activándose todo el rato esto, pues, le da, es duro, eh Vamos a activarnos esto. Nos activamos esto. No confío yo nada en esta partida. Es que si salto, me subo aquí. Pero qué gano subiéndome aquí. Me va a golpear. Se supone que este se irá. Pero bueno. Que el tío llega hasta este. Hombre. Ese al menos no se mueve. Pero... No sé. Me subo con Edge. O me subo con... Yo creo que me voy a subir con el Rabbid Luigi. Porque quieras que no. El ir saltando... No ves, aquí salta el discorruptor, así que me puedo quedar aquí, me quedo un poco vendido. Voy a ir a por este, a muerte. Voy a ir a por este, por el simple hecho de que me parece lo más adecuado, básicamente. La pena es, con este... No llego a nada Pero si me pongo aquí Ay, el hastío no le llega Sí, sí que le llega No me la va a liar Así que nos quedamos aquí Y con Edge Es que con Edge no sé qué hacer, tío Vamos con esta a curarnos ya Y con este es que no llego Ah, sí, sí que llego Ah, oh, pues lo llego a pensar antes Igual me animaba eh, no le voy a dar porque si no le quito lo del de, de, hastío, el que no se mueva. Básicamente. Eh, va a ser difícil esta, ¿eh? Pensé que desde ahí abajo no me golpearía, golpearían. Vale. Con este. Vamos aquí. Le damos el crítico. Con este le damos acelerón ¿Y dónde se han ido? A ver... ¿Se han ido para atrás? ¿Se ha ido ahí atrás? El perro del infierno... Me voy a... Le voy a dar... Y listo... 74... Se han ido para atrás, así que me puedo quedar aquí. Y a este no le golpeo nada. Se me ha hecho un poco para atrás. Sí. Unos cuantos críticos, nada mal. Y... Y ya está, es que con este nada, con este nada. ¿Me golpeas desde ahí? Este se sube, claro. Y desde ahí sí que me golpea. Claro que sí. Ay, no lo alcanzo. Desde aquí... Es que no llego si no... ¡Mmm! ¡Qué rabia! Vamos a hacerlo así. Va a ser una partidita larga, me parece a mí, ¿eh? Desde aquí, ¿en serio no le golpeo? ¡Qué rabia, eh! Vale. Desde aquí me quedo vendido para muchos... Voy a esconder aquí. Puedo intentar golpear a ese. Y me voy a activar la aluvión de espadas. Sí. Y le golpeamos. Te quedas protegido. Este nada. Y de esta. Es que no llego a nadie. Ni al de arriba. Me voy a quedar aquí abajo Que desde aquí yo creo que no me pueden golpear Se baja Le golpeamos Se esconde ¿Y a quién me dispara? A este otra vez ¡Qué perro del infierno! Como golpean doble, tío Me golpean, ¿eh? Me lo matan 12 A 12 me he quedado, chaval ¡Pua! Nos fortificamos Aquí golpeo dos. Y me quedo más protegido, creo yo. Con este me tengo que salir. Nah, yo creo que esto se va a ir a la verga. Tengo que venir con esta para saltar. Nos quedamos Nos quedamos aquí Le damos a esto Los lanzamos Fuerita Se salen Son 95, quieras que no Oye Le golpeo No le llego a matar Es una pena, pero no le llego a matar y con este podría matarlo no está dentro del alcance y desde aquí tampoco y un poquito desde aquí 0% que ya no se pueden mover y esto no le llega tampoco ¿no? y esto esto sí desde aquí protegido No le llego, tío Que no, tío, aquí Le mato Bueno Vale, algo es algo, nah. esto es imposible. Al no haber cogido curaciones, esto está mega cao. Es que este tengo 12 de vida. Las curaciones son clave. Y si no las usas, no las compras. Turno del enemigo. Esos no me van a dar ciento 192. y dos. Venga, ya y aún encima se me abren estos, tío. Que no voy a poder matarlos. El hastío. No, es que no me puedo quedar aquí Es que me matan Básicamente es que me matan, tío No puedo Ah, sí, sí puedo matar esto Pues va a ser lo que haga, eh Pero me da a mí que Cuando no se puede, no se puede no hay más que hablar. Le he quitado el efecto de las tíos Soy un poco bobo. Pero mira, si llego hasta ahí con... Con Edge, puede ser diferente, ¿eh? Porque nunca me van a romper esa protección. La pena es... La rabi. Me la van a matar si... No le golpea por un pelo de culo Desde aquí no me pueden ver ¡No! Cuando es de no, es de no Por querer golpearle Por querer golpearle, ¿eh? De mala manera Por querer golpearle con la ráfaga Echarlo fuera y todo eso. Nada, vuelven a salir estas. Nah, me voy a rendir porque con 12 de vida. Va, me retiro, chicos. Lo dejo. Lo voy a dejar por aquí. Porque es que me parece absurdo seguir con esta pelea. 0% aquí, estoy protegido si me, si me pongo aquí Es que no mato esto y me va a destrozar Yo creo, pero bueno Lo pasamos Bueno, tengo esto Nah Me da a mí que me voy a retirar, porque es alargar el vídeo por alargar. Me van a matar al mínimo descuido. Me... Mira, ya está. Descuido, fuera. En todo camino hay no puede ser. No pudo ser.